Vamos a hablar también del origen, todavía no está confirmado, se habla de los murciélagos, se habla de la famosa sopa de murciélagos que recién estábamos compartiendo allí en imágenes, pero también se habla de las serpientes. Lo cierto es que el virus, esta nueva cepa, se originó en un mercado donde venden animales vivos. Uh -huh. ¿Qué pasa con los murciélagos? ¿Cómo deben ser manipulados? Bueno, son algunas de las preguntas que han surgido en el último tiempo y efectivamente si son portadores de algún tipo de enfermedad y cuáles son. Por eso estamos... en en contacto ya con especialistas. Martín Falsón médico veterinario, responsable del hospital veterinario de la Fundación Temayken y Cristian Guillet, que es responsable del centro de rescate de Temayken. Buen día a ambos. Gracias por, por estos minutitos con nosotros. Buen día. ¿Qué tal, y aquí estamos viendo a los famosos murciélagos que no gozan de buena prensa, menos, menos sí. ahora, ¿no? A raíz de esta nueva cepa del coronavirus. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Son portadores de enfermedades? Eh, los murciélagos son portadores, pueden ser potencialmente portadores de enfermedades como cualquier animal y al ser animales silvestres ellos creo que gozan a lo mejor de mala fama porque pueden ser reservorio de ciertos virus que se pueden llegar a contagiar a otros animales o a las personas. ¿no? Uh -huh. Es decir que lo que eh, eh, están tratando de determinar también es si efectivamente... Son, fueron los, los murciélagos portadores de esta nueva cepa del coronavirus, ¿se pudo haber transmitido a otro animal intermedio y después sí trasladado a los humanos? ¿Ese podría ser un circuito? Real. Eh, hay una posibilidad, hay enfermedades que se han transmitido de esa manera. Yo con la información que tengo, por lo que tengo entendido, todavía no está muy claro cómo se ha diseminado este coronavirus en ese mercado. no Si hay una realidad... ...de que hay todo un tráfico y una venta de animales silvestres... ...y eso está muy relacionado, creo que la dice, el contacto con estos tipos de animales... ...por el tipo, eh, como usted muy bien decía antes, el tipo cultural que tienen ellos... ...de consumir ciertos animales, ¿no? Claro. Bien, y ellos se contagian, por ejemplo, en China, se vende en este mercado, en el Wuhan, creo que es la, sí, la, la, la ciudad... Claro. ...se venden los animales vivos, ¿se contagian por el contacto o por comer esos animales? Básicamente el contacto puede ser de varias maneras, uno tiene que tener un contacto estrecho con el animal. Sí, eh, tanto tocarlo como consumirlo. El problema es que esos animales también, en esos mercados, yo desconozco bien, pero generalmente la mayoría de esos mercados de, de animales silvestres eh, no están en las mejores condiciones. Son animales asesinados, son animales claro. que son secuestrados de la naturaleza. Y eso es como sí. nosotros. Si nosotros no estamos en las mejores condiciones, vamos a, a, a, a poder diseminar un montón de enfermedades entre nosotros mismos, ¿no? ¿Es con tan solo tocarlo o te tiene que morder? Eh, este virus yo desconozco, si lo que te puedo hablar es básicamente eh, lo que nos toca en nuestro continente, con el tipo de murciélagos que tenemos nosotros, que no son de las mismas características eh, o sea, morfológicas de, de, de los murciélagos de, de donde ha producido este acontecimiento. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estos los murciélagos del continente americano eh, son portadores de la enfermedad de rabia principalmente, de lo cual tampoco quiere decir de que todos los murciélagos tengan rabia. Cualquier animal... Mamífero de sangre caliente puede transmitir rabia, y esto lo vemos también en los perros y los gatos, ¿no? ¿De qué forma...? Eh... Creo que, perdón, ¿no? Creo sí. que, que, que lo que gozan es de mala prensa, ese es el problema. Ese es el tema, sí. Hay murciélagos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y, por ejemplo, uno se encuentra en el balcón de su departamento con un murciélago. ¿Cómo debemos manipularlo? Bueno, exactamente como decís, hay... mira, para empezar hay más de mil especies de murciélagos en todo el mundo. Eh, uno puede encontrar murciélagos en todo el planeta, menos en los polos. Acá Ajá. en Argentina tenemos 66 de estas especies, así sí. que es parte de la fauna argentina y eventualmente alguien puede llegar a encontrarse con un murciélago que hasta viven en la ciudad. Consejos. Primero no entrar en pánico, porque como bien decía Martín, no es que por eh, solo mirarlo o por estar cerca del, del murciélago uno se va a enfermar. Hay que transmitir calma en estos casos y nada tienen que ver los murciélagos que tenemos acá en la Argentina con los murciélagos de, del sudeste asiático. Este, tener precaución porque es un animal que puede, como cualquier fauna silvestre, transmitir alguna enfermedad zoonótica, es decir, que se pasa al ser humano... Y los consejos son, por ejemplo, cerrar la puerta de la habitación donde el animal está, apagar la luz, abrir las ventanas y esperar una o dos horas y probablemente el mismo murciélago, como entró, vuele y salga. También a veces pasa que el murciélago se queda dentro, por ejemplo, en algún taparroyo vieron en las cortinas, y en caso que el, que el murciélago no, no se vaya, se puede cubrir con una caja y después deslizar un, como una tapa de cartón encerrarlo y después liberarlo este fuera de, de la casa o el departamento ¿Qué hacemos siempre con la casa evitando de cartón? el contacto directo después se descarta Ajá. sí a la basura y evitando el contacto directo siempre lavándose bien las manos eh, evitando eh, tener contacto con la materia fecal o con el pis del animal también y también se puede llamar eh, algún especialista, en la ciudad de Buenos Aires está el Malbrán, que es un, un, un contacto para ponerse eh, para poder llamar en estos casos, o los diferentes centros de rescate que funcionan en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hacer, por ejemplo, con el piso las paredes donde el murciélago ha tomado contacto? Eso se tendría que desinfectar con lavandina. Tenemos que tener en cuenta, hablando siempre de nuestro continente, que si estamos hablando básicamente de la enfermedad de la rabia, como yo les contaba antes, tiene que haber un contacto estrecho con el animal y tiene que haber una mordida, ¿sí? También los murciélagos, como cualquier otro animal, pueden transmitir a través, como decía Cristian, enfermedades como que puede ser la leptospirosis a través de la orina. Pero cualquier mamífero también puede transmitirlo. Un perro y un gato también, ¿sí? O sea... Quería hablar de las mascotas también, porque así como uno puede salir al balcón y encontrar un murciélago, de hecho, antes de ayer surgía esta misma charla en vestuario de gente que tiene gatos y sale al balcón y encuentra el gato, digamos, manipulando un murciélago. ¿Qué hacer con, en, sí. en ese caso, qué haces con tu mascota si ves que estuvo en contacto con un murciélago? Perfecto. Eh, mira, lo primero que habría que ver es tratar de evitar el juego de, de, de la mascota con el, con el animal. ¿sí? Uh -huh. En el caso de que eso pase, lo que tendrías que hacer es eh, llevar tu mascota al veterinario, hacer la consulta y ahí lo van a revisar. Y hasta incluso si vos tenés, eh, podés, eh, como dijo Cristian, preservar el murciélago, eso es llevarlo a un centro de zoonosis donde se van a hacer los estudios. Uh -huh. Porque ya te digo, posiblemente el animal pueda tener o no rabia. Estamos hablando de otra enfermedad, pero es lo que me parece que... Que, ...que nos atañe a nosotros en este continente, ¿no? Claro. Sí, Sin duda, sí. Y creo también muy interesante... ...ya sí. que estamos hablando de... ...de este caso que tal vez nació en un mercado... ...en donde había animales silvestres que se vendían... ...y uno lo ve como una realidad súper eh, lejana de Argentina... ...porque, como decía Martín, tiene que ver con la cultura... ...en esos uh -huh. países. Y acá en Argentina, si bien no consumimos... Eh, fauna silvestre, normalmente, en, no hay mercados que vendan eh, estas carnes o estos animales vivos para comer. Sí existe un mercado ilegal de fauna silvestre que es muy preocupante y en el centro de rescate lo enfrentamos a diario. Este año, solo este año, más de 1.300 animales uh. tuvimos que rescatar acá en, en nuestra zona, en la provincia de Buenos Aires, que provienen del tráfico ilegal de animales silvestres que hay en Argentina. Y... Es decir, que hay una red de personas que capturan animales, los asinan en depósitos, en domicilios, en ferias, y las venden como mascota. Y estos animales que están vendiendo como mascota... ...vienen hacinados, son especies mezcladas que capaz nunca hubiesen tenido contacto entre ellas... ...se contagian enfermedades, se vienen en malas condiciones físicas... Eh, ...estuvieron respirando en lugares muy cerrados, la misma materia fecal de otros animales... ...y pueden estar con alguna enfermedad y son un potencial peligro para la salud de quienes caminan por esas ferias de las personas que están haciendo esto y de quienes los compran. Entonces es muy importante aprovechar esta nota y este caso de el coronavirus y los murciélagos en Asia porque sin compradores no hay tráfico y lo mejor que puede hacer todo el mundo para denunciar estos mercados ilegales de fauna silvestre es denunciar a la dirección de fauna eh, la venta ilegal de animales y dar intervención a las autoridades para poder controlar este problema ...en nuestro país, que es con otras especies... ...y hay otro peligro con otras enfermedades. De esos y generalmente... que han Cristian... ¿qué, ...¿qué tipo de animales, por ejemplo, en su mayoría? Mira, mayormente el problema acá en la Argentina es con aves. Muchas aves chiquititas, eh, paseriformes, aves cantoras... ...se venden en el mercado ilegal para tenerlas como mascota en una jaula. Ahora, estos animales son arrancados de la naturaleza... Para que un animal llegue a la casa, se estima que 10 mueren en el camino. Además de aves, loros, tortugas, las tortugas que todo el mundo piensa que son mascota, son animales silvestres de nuestro país. Los loros son animales silvestres, los monos, hasta ciervos, aguará, guazú, hemos encontrado un eh, pumas. De hecho, eh, ¿recordarán alguna nota de personas que tienen pumas en, sí. en pleno capital? Sí. Entonces, este mercado de animales silvestres es muy, muy peligroso para la fauna. De hecho, hay especies en peligro por culpa del tráfico ilegal de animales. Es eh, una de las principales causas de biodiversidad en el mundo. Y además, también representa un riesgo para las personas que están en contacto con animales que no están en buenas condiciones... Y son vendidos en mercados ilegales y no hay ningún control respecto a la salud de esos animales. Y perdón, volviendo a la pregunta que se hizo desde el principio, ahí es donde se estrecha el contacto humano con el animal silvestre y la capacidad potencial de transmitir la enfermedad, ¿no? Bien. Estamos viendo ahí... El, insisto, el... no estamos hablando del... No estamos hablando en este caso del coronavirus, ¿no? Sí, sí, sí. pero eh, hay otras enfermedades zoonóticas que sí hay en la Argentina y luchando contra el tráfico también estamos cuidando la salud de las personas, al mismo tiempo que estamos protegiendo la fauna argentina, que estos animales silvestres son de todos nosotros y necesitan la ayuda para seguir viviendo este mercado ilegal. ...de venta de animales, hay que detenerlo... ...porque no tiene ningún sentido tener un animal silvestre como mascota en la casa. ¿Qué, qué comen ahí los murciélagos? Estamos fruta, compartiendo o... imágenes, tienen frutas, ¿no? Bueno, justo vamos a hacerles un poco de buena prensa a los murciélagos... sí, ¿sí? Eh, ...dentro de este contexto. Los murciélagos que ustedes están viendo acá atrás son eh, de la colonia del Bioparque Temaiquén. Ellos son murciélagos de la fruta o zorro volador... Si ustedes miran de cerca van a ver que la cara parece un zorro, como sí, sí, sí. un pequeño perrito que, que puede volar. Este es el murciélago del sudeste asiático. ¿sí? Este, estos murciélagos, que es una colonia que, que vive acá en Temayken, tiene todos los controles médicos, veterinarios. Eh, ellos se reproducen acá hace muchísimos años. Y nosotros cuidamos a estos animales. Cada uno tiene una dieta especialmente formulada. Y ellos son, justamente como dice el nombre, murciélago de la fruta. Ellos comen frutas. Y las personas creemos que sabemos mucho de los murciélagos, pero sabemos más mitos que realidades. Entonces, si mito... no todos los murciélagos chupan sangre. Bien, si es un mito o es verdad esto. Te gané con el mito. A ver. <risa> los murciélagos viven colgados. Dice, la gran diferencia que tiene, una de sí. la diferencia con el ser humano, que si el hombre se cuelga de las piernas... Sí. Y quiere hacer pis, no puede hacerlo, pero el, el murciélago puede hacer pis colgado así. ¿Es así o no? Porque tiene un sistema urinario distinto. Bueno, te voy, a contar, te voy a contar un secreto. En realidad, para hacer pis y caca, se ponen cabeza arriba. Se agarran con, con los patagios, con los deditos sí, bueno. de una rama, estiran las patitas para abajo y eso evita que el pis y la caca les caiga encima. Uh -huh. O sea que... Es un es, mito. Es un Respecto mito. a mitos... Es un mito. Mira, respecto okay. a mitos hay un montón. Por ejemplo, eh, solo tres especies de murciélagos son las que se alimentan de sangre. Eh, y se alimentan de, mani de animales mucho más grandes que ellos, como podría ser un una vaca, un animal, un caballo, un animal grande. Y tampoco es que representa un gran peligro para la vaca, no es que los mata. Este, hay murciélagos como estos, que hoy llaman la atención de todo el mundo, los murciélagos de del sudeste asiático. El murciélago de la fruta que come fruta y cumple un rol fundamental en el ecosistema que es diseminar las semillas que hace que proliferen las selvas asiáticas donde vive muchísima fauna. Entonces no es que hay que tener bronca y odio a los murciélagos. Simplemente hay que respetarlos en donde están y no capturarlos en forma ilegal sin ningún control sanitario, hacinarlos en mercados que están en contacto con otros animales, con personas todo en malas condiciones, que pone en peligro la salud. Tiene que ver en cómo el hombre se relaciona con Ahora, la fauna. Christian. La fauna en sí no es el problema. ¿Cómo, cómo los manipulan ustedes? Yo de, de tan solo pensar que abran la puerta de esa jaula, me agarro un ataque de pánico en este momento que no se me pasa por Porque, un año entero. Por pero, por cielo, pero digo, ¿cómo, hace ¿cómo, ¿cómo hacen los veterinarios para, para ingresar a esa jaula? No sé cuál es el mecanismo para hacerle los controles. Bueno, bueno acá... Eh, Justamente entre Martín y, y el equipo de cuidadores, todos los días cuidan de esta colonia. Y a ver, eh, no, no es solo una jaula, es todo un ambiente. Te uh -huh. cuento que acá en Temayquén, este ambiente está diseñado recreando la selva uh -huh. del sudeste asiático. Uh -huh. hay, hay calderas que mantienen la temperatura, hay unos humificadores que hacen unas nubes, porque ellos son de un ámbito muy húmedo o de lluvia. Todos los sí. días cultivamos plantas y traemos plantas para que ellos tengan eh, las plantas que necesitan. Este, y para poder ingresar a este lugar hay muchas puertas, hay lugares de manejo donde los cuidadores tienen mesadas, heladeras, y cortan la fruta y preparan la dieta. Sí. Y si ustedes están viendo ahora nuestra colonia, van a ver por ahí como unas brochets que sí, cuelgan sí, con Estamos la fruta viendo, que sí. preparan los nutricionistas de Temayquén. Entonces los murciélagos... Cabeza abajo, como dicen por ahí que, que ellos, eh, ese mito sí es realidad, pueden hacer un montón de cosas cabeza abajo. ¿comen cabeza se agarran abajo, de esas de frutas, cabeza abajo. todo cabeza abajo, exacto. Para hacer pis y caca se ponen cabeza arriba, para el resto están bueno, cabeza abajo. No se le va la sangre este... a la cabeza como ser humano tampoco, no. ¿no? No, lo que tenemos que tener en cuenta es que ellos han evolucionado y se han adaptado a, a este tipo de vida. Ellos en su sistema circulatorio tienen una serie de válvulas que le permiten que el flujo de sangre corra y no se detenga en las zonas de clives, sí, ah, claro. El animal está totalmente adaptado eh, biológicamente. Así que, no, no, la verdad que viven mucho mejor que nosotros, no tienen problema en ese aspecto. ¿Y qué tamaño en el Creo que para de... De... Eh, logra un murciélago? Y un murciélago de, de esta especie, nosotros tenemos que tener en cuenta que justo hablábamos de, de, de un animal en el cual es muy diversa la especie. Puede llegar a haber murciélagos que pesan 2 a 3 gramos, hasta los mayores que pesan 1 kilo, 1 kilo o 200. ¿sí? Sí, lo, también lo que tenemos que tener en cuenta es que estos animales, como decía Cristian, no solo eh, a, ayudan a la diseminación de los bosques, sino también a, ayudan a la, a, a la polinización de las plantas ¿Sí? y también ayudan al control de insectos y plagas. O sea, están, la, la especificidad alimenticia es muy diversa de acuerdo a la especie de murciélagos. Hay algunos hasta que son piscívoros, otros que comen insectos, otros que eh, o sea, toman néctar, otros comen fruta. O sea, que aunque parezca mentira, para la salud... De...